Hoy vamos a hacer un tapaboca casero o mascarilla. Hacer un tapaboca casero es muy sencillo. Vamos a utilizar trozos de tela encontrado en casa. El tipo de tela debe de ser de algodón, poliéster, también tela quirúrgica y hay, un, y hay una tela especial que se llama hidrofóbica que impide que los fluidos penetren a través de los, de los poros de la tela. La medida del corte de la tela será de 20 centímetros por 20 centímetros. Hay otras medidas, pero en este caso vamos a usar esa. Cortamos varias tiritas de 3 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Dos tiritas de resorte también de 20 centímetros de largo. vamos a hacerle tres pliegues eh, aproximadamente de un centímetro Cosemos los pliegues junto con el resorte de esta forma. Para la terminación doblamos los bordes de esta forma y lo cosemos. Colocamos las tiras de 3 centímetros por 20 en los extremos. Estos tapabocas pueden coserse a mano tanto como a máquina, así que eh, está opción suya. La ventaja de estos tapabocas es que puede lavarlos y reutilizarlos todo el tiempo.